Yo soy Mati Y hoy les voy a hablar del top 5 mejores Pokémon Top 5 de mejores Pokémon Es uno más poderoso que casi todo Que se llama Mewtwo Es un Pokémon muy difícil de encontrar Porque él se esconde en las cuevas Top número 4 El top número 4 se lo lleva Charizard Es un Pokémon de fuego que se esconde en las cuevas Es un Pokémon mega difícil de encontrar También como está en las cuevas También está en el aire Top número 3 El top número 3 lleva Blastex, es un Pokémon de agua y es la evolución de Squirtle. Top número 2, el top número 2 se lo lleva Mew, es el hermano de Mewtwo aunque tiene su mismo ADN. top número 1, el top número 1 se los dejo a ustedes mis compañeros y mis amigos.